A Fernando Macías. Fernando es profesor e investigador de la Universidad de Barcelona. Él es profesor gitano. Nos trae una ponencia súper interesante sobre el tema de pueblo gitano y educación. Eh, intervenir para transformar o para excluir. Él lleva tiempo eh, muy interesado como gitano y como profesor eh, en el tema de, del acceso a la universidad de, de, de las eh, chicas y chicos eh, gitanos, gitanas. Y pues ahora todos y todas las que hemos estado trabajando con alumnado gitano, que hemos tenido siempre ese sueño ¿no? de que pudieran acceder a la universidad, pues a ver si... Eh, Fernando nos da ideas, herramientas para poder conseguir y tener ese éxito con nuestro alumnado. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Eh, primero agradecer a, a la CGT la invitación. Yo estoy disfrutando como un ena, ¿no? la verdad. Y eh, ¿Más cerca? Ah, sí. Ah, vale, venga. Eh, y también eh, felicitaros por, por las jornadas, por lo interesante, por, por, bueno, porque te hacen pensar, ¿no? Aún no estamos en nuestro nicho ahí de curro y escuchas cosas que nunca te habías planteado y eso ya en es, sí mismo es, es un impacto. Y felicitar al compi de antes porque <risa> ha tenido que hablar después de la fabada, no es mi caso. Eh, bueno, mirar, yo lo que pretendo un poco es... Muchas veces lo que nos pasa en este tipo de jornadas es que los que estamos somos los sensibilizados y la sensibilizadas, es decir, que hablamos un poco entre los que ya nos creemos esto, ¿no? Aquí quien falta es pues el que no cree en esto y el que está haciendo esas cosas que vamos a hablar ahora. Pero, aun y así, como todos tenemos una mochila, y creo que Merce lo ha demostrado, ¿no? Con todo el tema de las pedagogías queer, eh, os voy a intentar también provocar en algunas cuestiones con población gitana, ¿vale? Basaré mi intervención en una breve situación. Me gustaría hacer otra foto sobre mi pueblo, pero desgraciadamente la foto es la que es. Y creo que es importante que todos y todas tengamos esos datos en la cabeza porque estamos hablando de una comunidad en una situación social y educativa muy, muy concreta. Y luego vamos a ver qué está haciendo el sistema educativo, si está interviniendo para excluir y reproducir esa situación o si está interviniendo para transformarla. ¿no? Y intentaremos cerrar con algunas conclusiones. Sobre la situación social no sería justo decir que no hemos avanzado, hemos avanzado, ha habido avances, ha habido avances, eh, hemos hecho cosas, ¿vale? Ahora bien, los datos siguen siendo muy preocupantes y, eh, por desgracia, no me equivoco cuando digo que el pueblo gitano sigue siendo a día de hoy el pueblo más excluido de Europa. En todos los datos que queramos mirar, educación, salud, empleo, vivienda, pobreza… Racismo, todos los que queramos mirar. Algunos de esos datos, por ejemplo, demuestran cómo mientras en España, antes de la pandemia y antes de o sea, después de la crisis eh, tan importante que hubo, eh, pues únicamente la pobreza afectaba, no en el caso de la pobreza severa, no llegaba a uno de cada diez hogares no gitanos, la pobreza severa en los hogares gitanos representaba casi cuatro de cada 10 hogares. Cuando además consideras datos de pobreza relativa, ese dato se dispara a casi ocho de cada 10 familias gitanas. Es decir, la mayor parte de veces no intervenimos con familias gitanas, intervenimos con familias pobres, que además son gitanas. Esto es un dato que todos y todas tenemos que tener en la cabeza, porque a veces intentamos explicarlo todo desde la cultura. Y muchas veces no es una cuestión de cultura, ni de costumbre, ni de tradición, sino de situación y de clase. Y vosotras y vosotros sabéis mucho más de eso que lo que pueda saber yo. Si miramos, por ejemplo, a datos de empleo, y esto no lo decimos nosotros, ni lo dicen otros investigadores aliados que no sean gitanos, esto lo dice la propia Comisión Europea, el Consejo de Europa, la Agencia por los Derechos Fundamentales, no es decir, organismos externos, de alguna manera, a los propios intereses que podíamos tener los gitanos. Pues si miramos situaciones eh, relacionadas con el mundo laboral, pues grandes dificultades para llegar a fin de mes, que se traducen en casi 7 de cada 10 hogares gitanos. Um, en pleno COVID se estimaba que 9 de cada 10 niños y niñas gitanas estaban viviendo una situación de pobreza en sus hogares. Además, prácticamente el 60% de los hogares gitanos tiene una baja intensidad laboral. Solamente eh, se calcula que el 40% de la población gitana tiene un contrato laboral. Um, yo estoy bastante cansado de escuchar que es que lo, a los gitanos nos gusta, pues trabajar por cuenta propia, como si eso fuera un gen. ¿no? Igual tiene algo que ver que cuanto más gitano parezcas menos te contratan. Igual, ¿no? Nosotros, yo tuve la suerte de participar en una investigación europea, se llama Workalow, y um, allí se demostró como muchas mujeres gitanas tenían que disfrazarse para ir a una entrevista laboral, quitarse los pendientes quitarse el moño, eh, si tenían una prima que no vivía en la mina, pues entonces ponían la dirección de la prima para que no supieran que era de la mina y ese tipo de cosas, ¿no? Porque sabemos que hay una determinada barrera a la hora de, de contratar a determinadas personas gitanas que además se suma al hecho ineludible de que gran parte de la población gitana adulta no tiene estudios. Por lo tanto, con carita de gitano y si la ESO, pues ya miras también quién es el guapo o la guapa que te contrata, ¿no? Entonces, esto es lo que explica que acabemos trabajando en el mercado, ¿vale? No es una tradición cultural, ni se nos explica desde bebé, ni nada de eso. Eso no es cierto y el que quiera insistir en esa idea, que insista. Pero esto es toda una situación social eh, que, bueno, gira en torno a la, a la realidad de muchas familias gitanas. Otro dato hace referencia a la vivienda, ¿no? Existe mucho esta idea de que los gitanos queréis vivir todos juntos, ¿no? Os, os auto y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, sería bastante interesante ver qué, qué tipo de familias fueron las que llegaron a los barrios gueto, por llamarlo de alguna manera, y qué familias quedan. Porque ahora la, los inmigrantes gallegos, extremeños, todos esos salieron del gueto, ahora se han sustituido por los senegaleses, los árabes, es decir, pero los gitanos seguimos ahí, manteniéndolo, ¿eh? que nadie se lo lleve. Claro, no es que nos guste vivir en San Roque, en La Mina, en San Come, es que tenemos grandes dificultades para que nos alquilen una vivienda. No solamente nuevamente por los prejuicios que hay en el acceso a la vivienda, sino porque si no tenemos contrato laboral, ¿cómo vamos a poder eh, pagar una fianza? ¿Cómo vamos a poder eh, demostrar que podemos eh, pagar ¿no? el, la mensualidad? Etcétera, etcétera. Y el problema de esos barrios pues, es que hay más conflictividad, más violencia, más... ...problemáticas, ¿no?, pues producto de la desigualdad que viven todas esas personas. Y en esas condiciones viven muchas de las familias gitanas con las que vosotros trabajáis en los centros. Nuevamente, lo que trae un niño o una niña gitana en cuarto de primaria... ...que se está durmiendo en la, casa, en la en el pupitre ahí, no en la mesica, pues no es por gitano. Seguramente es porque vive en un barrio... ...o en un edificio donde se han pasado toda la noche... ...escuchando sirenas de policía... ...o con cortes de luz o con cualquier otra historia... ¿no? ...entonces eso que trae no lo trae por gitanos... ...sino por las condiciones de vida... ...en las que eh, desgraciadamente... ...tiene que sobrevivir a, al mundo ¿no? que, que le ha tocado... ...y si miramos otros indicadores... ...por ejemplo en el tema de la salud... ...pues son tremendamente preocupantes... ...más enfermedades metabólicas... ...como podrían ser la diabetes... ...una tasa de obesidad mayor... Una cosa que a los gitanos no les gusta mucho escuchar y con lo que yo me, me peleo mucho, y es que tenemos una mayor tasa de mortalidad infantil en el pueblo gitano y no se habla de eso. Igual que existe una menor esperanza de vida, una mujer gitana en Cataluña vive 10 años menos que una mujer no gitana. ¿vale? Y esos son datos mmm, que están ahí, que explican la situación social eh, que enfrenta la población gitana. Las mujeres gitanas se enfrentan a lo que llamamos la triple discriminación como mujeres. Como gitanas y porque frecuentemente no tienen estudios, lo cual las hace mucho más vulnerables a la hora de enfrentarse ¿no? a, a la vida, y eso se refleja en multitud de datos. La juventud gitana también sufre una especial desigualdad. Ocho de cada 10 jóvenes gitanos y gitanas de entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja. 8 de cada 10, cuando a la media, en el caso español, se sitúa en el 16%, no llega a 2 de cada 10. ¿Vale? especial Y, pues, ¿qué os voy a contar cuando además eres gitano e inmigrante? Pues aquí ya todos los datos se disparan, ¿no?, porque se mezcla con el no conocimiento del idioma, muchas veces la no documentación, no tengo una documentación reglada, la propia discriminación que sufren intracomunitaria, ¿no?, como gitanos son eh, racistas inter internamente, ¿no?, con otros gitanos que son de otro lugar… Por lo tanto, son gitanos y gitanas que además sufren discriminación, no de fuera adentro, sino también desde dentro. ¿no? Lo cual, eh, la población gitana inmigrante pues, se complica todo esto más. En educación, pues bueno, la escolaridad, bueno, sí, está prácticamente normalizada. No podemos decir que esto sea un problema. Otra cosa es si van, si no van, cómo van, cómo se les trata. Pero... No es el problema que teníamos en los años 70 y 80, que había que ir a las casas a matricular a los niños. Este problema ya no lo tenemos. ¿Dónde empieza el problema? Como vosotras y vosotras sabéis, pues en la ESO. En ese paso de primaria a la ESO es donde más lo evidenciamos. Ya hay mucho problema en la primaria, pero ahí es terrorífico. ¿no? Ya hay una fuga enorme de gitanos y gitanas. Um, que directamente no se matriculan en la ESO, y los que se matriculan, eh, solamente el 20% se queda en tercero de la ESO. Es decir, hay una fuga del 80% del alumnado gitano menor de edad, menor de edad, que el sistema no hace absolutamente nada para recuperarlo, o igual es que el sistema no los quiere recuperar. Porque igual esa es la interpretación. Yo llevo muchos años diciendo, es que el sistema fracasa. Igual te hay que decir, es que el sistema funciona cojonudamente. Porque nos tiene donde nos quiere tener, todo el rato, ¿no? O sea, ya interesa que solo haya un gitanito o gitanita que tire para adelante, ¿no? Porque es lo que quiere. Pues igual el sistema funciona y funciona muy bien, ¿no? Para lo, para lo que debiera. ¿Qué os voy a contar? ¿Cómo se refleja eso en el abandono prematuro, en el fracaso escolar, en el número de gitanos y gitanas que tienen la ESO? Son los 12%, frente a casi el 75% de los no gitanos. Y ya cuando miras a la universidad pues te echas a llorar. Porque eh, mientras prácticamente 350 personas de cada mil tienen estudios universitarios, en el pueblo gitano pues somos un 12 de cada mil. Lo cual la brecha educativa ya en el ámbito universitario es tremendamente grande. ¿vale? Esta es la foto. Es triste, pero es la foto. Se pueden hacer cosas y estamos haciendo cosas. El problema de la foto es cómo se explica la foto. Es que los gitanos no se interesa estudiar, es que las familias gitanas no se preocupan por la educación de sus hijos... Es que los gitanos no están motivados con la educación. Es que la cultura gitana no es compatible con el sistema educativo. Esto, si lo dice el panadero de mi barrio, pues me cambio de panadería y se acabo, ¿no? Pero claro, cuando te lo dice un catedrático de sociología de la educación, pues claro, lo ha convertido en ciencia, el prejuicio. ¿no? Entonces aquí tenemos el problema, en que esto se está enseñando en las universidades en este momento, ahora mismo. Claro, si yo como futuro maestro o maestra de primaria me dicen que es que los gitanos no tienen motivación, pues con que me vengan al cole ya me basta. No lo voy a poner a hacer la tarea de matemáticas, así que pobrecitos no saben, No, pues total que vengan aquí, ¿no? así no están en la casa. Que bastante tienen con ser gitanos. ¿no? Esta es la idea con la que salen muchos profesionales de la educación del sistema universitario. Vamos a cambiar estos prejuicios a otro ámbito, a ver si suenan también. Este es el informe que publica el Ministerio de Educación cada año de datos y cifras del curso escolar. En él se hace una overview, ¿no? como una foto de cómo está el sistema educativo en España a nivel de datos cuantitativos, básicamente. En ese informe se atestigua año tras año que podemos hacer una afirmación, y es que el profesorado no universitario es mayormente femenino. Siete de cada 10 profesoras en este momento sois mujeres en la enseñanza no universitaria, con picos que llegan al 80% en lo que será la educación infantil o la educación primaria, y con picos que se reducen al 60% cuando las enseñanzas son técnicas, etcétera, etcétera. Esto también lo, lo explica el Instituto de la Mujer, ¿vale? No son datos que yo me invente. Pero mirad lo que pasa, el misterio, ¿eh? Cuando miras quiénes son directoras y directores de un centro. Ahora resulta que ese 70% ya no es 70. Ahora, mujeres que lleguen a ser directoras de un centro educativo que tenga primaria no llegan al 60%. Ya hay un 10% que se pierde. ¿vale? Ahora ya no te cuento nada si el centro también tiene la ESO. Ese porcentaje se reduce al 48. Pero es que si el centro además tiene enseñanzas técnicas de formación profesional solo llegan a ser mujeres directoras un 38%. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si habéis más mujeres, ¿no? ¿Os imagináis que yo dijera... ...que ser mujer es menos compatible o no es compatible con dirigir centros educativos? ¿O que dijera... ...bueno, es que los hombres tenemos más capacidad para dirigir un centro educativo que las mujeres? ¿O que dijera... ...bueno, es que las mujeres no estáis suficientemente motivadas con dirigir centros educativos lo mínimo que me diríais es machista lo mínimo y alguna que otra me soltaría la mano pues exactamente igual que la brecha de género en la dirección de centros no es responsabilidad de las mujeres operan multitud de factores hombre, que nueve de cada 10 niños gitanos no tenga la ESO digo yo que algo tendrá que ver con el sistema educativo digo yo ¿Qué familias escalabazadas habrán en el pueblo gitano? Pues sí, todo el mundo tiene derecho a tener tontos en su pueblo, ¿vale? Nosotros también los tenemos. Ahora, nueve de cada diez, nueve de cada diez se han pegado un chocazo y no quieren ir a la escuela. Algo está pasando en el sistema educativo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que está pasando en ese sistema educativo. Pues bien, aunque os parezca increíble, eh, tenemos una realidad social cada vez más compleja, más complicada, más difícil, más diversa. Y... La solución de nuestro sistema ha sido implementar actuaciones que van en contra de las recomendaciones científicas. Sí, sí, eh, así es. O sea, es decir, es como si un médico estuviera en este momento, o una médica, implementando un tratamiento contra la cirrosis hepática que en el año 70 se demostró que no funcionaba. Pues esto lo hace nuestro sistema educativo. Y bingo, ¿con quién lo hace más? Con los gitanos, con los inmigrantes, con los pobres, con los diversos. Con los hijos e hijas de las élites no lo hace. No os preocupéis que ahí no va a implementar ocurrencias. Y si acaso, como decía un compañero esta mañana, le pondrá un profesor o profesora particular. En el caso de que vaya mal. Pero los que sufrimos más el impacto de estas ocurrencias o edumitos somos los diversos. Y en esos diversos entran los gitanos, los inmigrantes y la clase social más baja. Voy a intentar, con vosotros y vosotras, de montar cuatro de esos edumitos, ¿vale? El primer edumito. Bueno, solo, solamente un dato, para que sepáis que esto no es una, una locura mía. Ah, yo tuve la oportunidad en el año 2016 de estar en la Universidad de Wisconsin, Madison, que lleva siendo muchísimos años el departamento más importante de psicología de la educación del mundo, desde hace 20 años ya. Bueno, pues cuando tú allí dices aprendizaje significativo y ausubel, te responden que quién es Ausubel. Y tú dices, ¿cómo que quién es Ausubel? Pues Ausubel es el psicólogo en el que se basa toda la política educativa en España. Y te dicen, pues no, I'm sorry, yo no, no, no estudiamos Ausubel aquí. Claro, tú dices, ¿pero por qué? Pues porque estudian a Vygotsky, no a Ausubel. Y aquí, como somos, esto es muy made in Spain, ¿eh? Como el libro de Vygotsky era muy gordo, pues no leímos el de Ausubel, que era más finito y entonces ahí basamos toda, toda la política educativa entonces claro digo que dice que no el aprendizaje significativo no funciona a mí, claro cómo va a funcionar cómo va a funcionar si en lugar de leer a la fuente original si en lugar de leer a Freire leemos a quien nos habla de Freire pues igual en el camino se nos pierden algunas de las ideas de Freire no igual podríamos coger pues, pedagogía del oprimido a la sombra de este árbol eh, bueno, en fin, lo que escribió Freire para hablar de Freire, pero claro, si yo cojo a María, pues bueno, María igual habla muy bien de Freire, pero igual no, porque igual tiene otras intenciones, María. ¿no? Pues esto es un poquito lo que ha pasado con la política educativa en España, ¿no? que hemos basado en autores pues, que ni son reconocidos ni lo que decían funciona. Esto, el tema de esos edumitos, cada vez se publica más en revistas de impacto como una preocupación, o sea, como los profesores y profesoras defienden en edumitos que vienen desde arriba. No es una invención, obviamente, del profesorado, sino muy del sistema universitario y de determinado profesorado. Primer edumito. Venga, vamos a reírnos un poco. En los espacios educativos con un alto porcentaje de alumnado gitano, inmigrante o de bajo nivel socioeconómico, bajan los resultados académicos y hay problemas de convivencia. La mayor parte de la formación universitaria que se le da al profesorado o de extensión universitaria, está basada en ese mito. O sea, los resultados malos y los problemas de convivencia suceden cuando hay alumnado diverso, que molesta. ¿eh? El gitano, el inmigrante, el que tiene el té de no sé qué o el té de no sé cuánto. ¿no? Este alumnado hace que bajen los niveles educativos. A esto, a este alumnado, se suele concentrar en lo que llamamos una escuela gueto, una escuela gueto la vamos a entender como una escuela que cumple dos criterios. Uno, alta concentración de desigualdad, eh, o sea, está el alumnado y las familias que peor lo pasan. Pero dos, disminución de los contenidos curriculares. Es decir, tú cuando vas a esas escuelas te das cuenta que mm, hay menos horas lectivas. He ido a escuelas que incluso tienen dos horarios de entrada. El horario de lo, del alumnado normal y el alumnado de los gitanos. O sea, los gitanos entran una hora más tarde. Eh, pues no sé por qué, lo han inventado así, lo hacen así. Ah, no tienen clases por la tarde, porque como no vienen, pues quitamos las clases de la tarde. Sustituyen las matemáticas por ciudadanía, por otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, eso está muy bien. Es decir, es importante el arte, claro, es importante el arte, pero ¿y a sumar quién le va a enseñar al niño? Mi madre me iba a enseñar a mí a sumar. Cuando yo llegaba a mi casa con cuatro hermanos, que hacía lo de ver en una plancha, en la tabla de una plancha. Pues la gitana, lo máximo lo máximo que me preguntaba es si me había comido el bocadillo a la hora del almuerzo. ¿Pero tienes deberes? ¿No tienes deberes? ¿Te puedo ayudar? <risa> Esto no, porque no venimos de esos entornos. Por tanto, si la escuela reduce los contenidos curriculares y nuestras familias no tienen tradición académica, ¿dónde carajo aprendemos las matemáticas, el lenguaje, la ciencia, etcétera? etcétera Tocando la guitarra y tocando el cajón somos unos fenómenos, porque además de nuestra casa, lo hacemos en el cole, pues ya mira pues claro, unos fieras, ¿no? Pero en el aprendizaje instrumental no. Entonces, claro, dicen, no es que el problema es que todos son gitanos, dicen, no, cariño, el problema es que en esta escuela no se enseña. Y además que ellos y ellas vienen de entornos que no se les puede dar el apoyo que las escuelas no están dando. ¿Por qué hacemos esta afirmación tan categórica? Y aunque nos riamos es para llorar. Pues porque... Tanto la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como otras primas eh, y primos han denunciado que prácticamente 5 de cada 10 niños y niñas gitanas en este momento está en una escuela donde todos son gitanos. ¿Sí? Todos son gitanos. Esto es muy curioso porque, por ejemplo, en el barrio del Gornal, en Hospitalet, que he visto que hay compañeros de Cataluña, tenemos tres escuelas públicas. Entonces, hay una escuela que no tiene ni un gitano. Luego hay otra que tiene unos pocos. Y luego hay notas te están todos. Y tú dices, vamos a ver, si están todos en el mismo barrio y la política educativa eh, o la matriculación dice ¿no? que las personas se reparten en todo el barrio, ¿por qué se concentra todo el alumnado en el mismo centro educativo? ¿no? Entonces, aquí, rascando de investigación, descubrimos cosas como que las familias gitanas cuando iban a matricular a sus hijos a escuelas ...donde había menos gitanos... ...se encontraban equipos directivos... ...sobre todo que les decían... ...hombre, mujer, piénsatelo bien... ...mira que aquí se va a sentir solo... ...o sola... Um, ...aquí el nivel es más alto... ...igual no lo lleva tan bien... ...yo creo que es mejor que lo apuntes con sus primos... ...y con sus primas a este centro... ...que aquí va a estar mejor... ...claro, al final... ...entre eh, la resistencia que hay de por determinados centros... ...para matricular a gitanos... ...yo he llegado a ver... Eh, inscripciones, no en la primaria, sino en la ESO, eh, de eh, o sea, una familia gitana, había inscrito a su hija, primera opción, y el, el, la primera opción tachada a Boli. Esto está denunciado en inspección educativa en Cataluña en este momento. O sea, hay una intención de acumular al alumno gitano en unos un determinados centros, ¿vale? ah, llegando al absurdo de que tenemos familias gitanas evangelistas que llevan a sus hijos a familias a, o sea, a de monjas. Porque no los quieren llevar al cole gueto sergado de su barrio. Y, a pesar de que saben que en esos coles pues hay una tradición religiosa que va en contra de la que ellos tienen. Pero saben que al menos, eh, pues eh, como pagan por la educación, pues van a exigir por determinadas cuestiones. ¿no? O sea, llegando a esos absurdos. vale Esto tiene consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque, como os decía, estas políticas de tracking, de, de separación, tienen un impacto muy negativo, pero además porque se sustituye el currículum por, lo llamado de, por el currículum de la felicidad. Pues lo importante es que jueguen, ¿no? que se entretengan, que no se duerman, ¿no? el objetivo muchas veces. Entonces, claro, al final estos chicos y chicas acaban la primaria con un nivel bajísimo y el porrazo en la ESO es enorme. Además de las prácticas que luego explicaremos que se hacen en la ESO. ¿no? Entonces... Más absentismo. Pues claro, ¿quién, ¿quién va a ir a una escuela donde se le trata así, no? Donde, pues bueno, cada día estás haciendo la misma ficha y los, y los mismos colores y las mismas cosas, ¿no? Eh, esto tiene más conflictividad. Sabemos por la investigación educativa que un niño o niña que no aprende en el aula es un niño que te la lía. O sea, si, los, si no hay aprendizaje dentro del aula, eso quiere decir que los niños van a estar entretenidos con otras cosas. Por lo tanto, tenemos que fomentar espacios de aprendizaje para todos y para todas, que nadie, que ningún niño o niña se quede atrás. Abandono, fracaso, problemas de graduación, etcétera, etcétera. Pues este dumito es falso. ¿Por qué? Porque la investigación ha demostrado que en coles con 100% de diversidad se puede tener éxito. ¿Qué es lo que hacen esos coles, Cambiar las prácticas educativas. Están implementando actuaciones educativas que no están basadas en esa ocurrencia. ¿no? Esto es un colegio situado en Tarrasa, poquitas familias gitanas, muchas familias inmigrantes, que a la vez que triplicaba el porcentaje de alumnado inmigrante, triplicaba el porcentaje de alumnado que superaba las competencias básicas. O sea, desmonta la idea de que cuantos más inmigrantes tengo, pero los resultados tengo. Eso no es cierto. O sea, multiplico por tres el número de inmigrantes que tengo, con todas las mochilas que ellos llevan, pero a la vez triplico por tres el éxito de mi escuela. ¿Qué ha pasado? ¿Que tengo a la élite de Marruecos aquí en mi cole? No. Lo que ha pasado es que este cole no segrega. Lo que ha pasado es que este colegio no se basa en Ausubel. Lo que ha pasado es que este colegio eh, utiliza los recursos para incluir y no para excluir. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que veremos un poquito más adelante. Pero es que siguió aumentando el éxito y siguió duplicando su tasa de inmigrantes. El 70% del colegio en este momento es de origen diverso. ¿vale? Sin embargo, están obteniendo resultados en competencia de lengua inglesa por encima de la media de Cataluña. ¿Qué ha pasado? ¿Que todos sabían inglés cuando llegaron? Pues no. Lo que ha pasado nuevamente es que se implementan prácticas basadas en esa evidencia. Eso tiene un impacto en la reducción de las expulsiones, la reducción de la violencia, la reducción del asentismo, la mejora de la percepción del clima por parte de toda la comunidad educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual demuestra que eh, no, no es verdad. No hay ni una sola investigación en el mundo que haya demostrado que el color de piel de nuestros niños y niñas va a determinar su éxito o su fracaso. No, no lo hay. Lo que dice la investigación es, dime qué prácticas educativas haces y te diré cuántos niños y niñas van a tirar para adelante. Por lo tanto, la creencia de que el porcentaje de diversidad de un centro disminuye el resultado es falsa y está condenando al pueblo gitano a esa foto que comentábamos al principio. Edumito 2. Los grupos de nivel. Esta es mi favorita. Los grupos de nivel o itinerarios diferenciados por niveles permiten que cada alumno o alumna vaya a su ritmo, que no se estresen. ¿eh? Y que nadie se retrase, porque así el que va más lento pues no retrasa al que va más rápido. ¿eh? Además, mejoran el nivel educativo y la convivencia, claro que sí. Vale, vamos allá. Comisión Europea, año 2006, alerta. La adaptación curricular del alumnado produce fracaso escolar. 2006. Pero es que es más indignante. 1976. Se publica un artículo en la revista americana de investigación educativa que se titulaba ¿Por qué los grupos de nivel deben de acabar consiguiendo la excelencia y equidad en la educación americana? Y daba toda una serie de argumentos de por qué no se tenían que hacer grupos de nivel. Y aquí no hace falta ser doctor ni doctora. Aquí hace falta sentido común. Los profesores y las profesoras no tenemos hijos que les vayan mal las matemáticas o el inglés. ¿Los metemos en grupos de bajo nivel o les ponemos un profesor particular? Porque sabemos que meter a nuestros hijos e hijas en los grupos lentos hace que nunca salgan de los grupos lentos. Entonces, ¿qué hacemos? A toda costa evitamos que se metan en un grupo de aprendizaje lento. Y les ponemos refuerzo educativo extraescolar o dentro del entorno escolar, pero sustituyéndolo o compaginándolo con otras materias. Por lo tanto, ya no hace falta recurrir a la investigación, sino un poco al sentido común, ¿vale? Consecuencias de este tipo de grupos. Muchos y muchas sois docentes. ¿Cómo se les conoce a estos grupos? ¿Y, ¿Y los niños cómo hablan? ¿Qué dicen de esos grupos? La clase de los tontos. Es la clase de los tontos. No custe más, no custe menos. Le pongamos la A, la B, la C, la Z, la aula uberta, la aula tancada, la aula que no dé la gana. Es la clase de los tontos. Y, y así es conocida por los chavales. Entonces, ya me dirá hasta a mí la gana que tengo yo de ir todos los días al cole y escuchar a menganito fulanito mira el de la clase de los tontos. Dos opciones, o me meto a piños con él y me expulsan, o dejo de ir. Entonces dicen, es que no vienen a la escuela. Claro. ¿A qué escuela tienen que ir? ¿A qué grupos tienen que ir? Por lo tanto, estos grupos intensifican la desigualdad, intensifican la desigualdad de un alumnado muy concreto, muy concreto. Y suele ser el que se apellida Fernández Cortés, el que tiene la carita más oscura, el que sus padres trabajan en la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Aparte de otras enormes consecuencias, como veis en pantalla, de este tipo de práctica que se llama streaming, ¿vale? diferenciación dentro del centro curricular. Pues esto es mentira, otra mentira que nos han hecho creer, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú miras las evidencias científicas que tienen impacto social, que se publican más allá de los Pirineos, hay vida más allá de los Pirineos, y que no se publican, se publican en revistas científicas, que pasan un doble ciego por pares, y que uno te dice esto está bien y otro está mal, etcétera, con todo lo que pueden tener, ¿eh? el negociazo que hay detrás de aquí, pues te das cuenta de que los coles, ...que tienen diversidad y no hacen grupos de nivel... ...tienen éxito... ...y tú dices... ...¿cómo puede ser? ¿No? Esta escuela también está en el Hospitalet... ...se la ha llamado la Escuela Milagro... ...en Cataluña... ...es la Escuela Milagro... ...93% de diversidad tienen en este momento... ...es la ONU aquello... ...tú entras allí y alucinas... ...alucinas de verdad... ¿no? ...porque es muy, muy, muy, muy diversa... ...bien, pues esa escuela en el año 2017... Ah, ...fue seleccionada como la mejor escuela de Cataluña... Por los resultados que estaba obteniendo. Porque los resultados que estaba obteniendo situado en el barrio de la Florida, un barrio bastante excluido o obrero de, de la ciudad de Hospitalet, uh, por lo tanto, os podéis imaginar las familias que son, pues hijos e hijas del que tiene el negocio de alimentación abajo, del que lleva eh, el, el, el, lo del. Alma sale el nombre. Bueno, los típicos negocios y que tiene la población inmigrante en este tipo de barrios, ¿vale? Ah, con todos los estereotipos que podamos tener, pero este tipo de familias. Pues bien, los resultados que están teniendo en dos competencias, como el catalán e inglés, se sitúan a escuelas de élite de Cataluña. Catalán e inglés. Es decir, dos de las materias que determinan mucho la clase social en Cataluña y en el resto de territorios. Porque ¿quién tiene acceso normalmente a ir a academias de inglés? ¿no? O quién habla y escribe correctamente el catalán, porque yo mmm, con todos los estudios que tengo a día de hoy paso el corrector de catalán, quiero decirte mmm, porque vengo de una familia que no es catalana y lo cual pues hace que mi lengua nunca haya sido esa y todas las dificultades que entraña. Pues esos niños y niñas están obteniendo resultados de escuelas de élite. ¿Por qué? Porque no se hacen adaptaciones curriculares. ¿Por qué? Porque no se hacen grupos de nivel, porque no está el grupo de los tontos, el grupo de los medio listos y el grupo de los listos. O el grupo de los que van a ir a la universidad, el grupo de los de FP y el grupo de los de que no van a acabar la ESO. Como también se les conoce en la educación secundaria obligatoria. No os estoy destapando ningún melón porque esto sabemos que sucede. Pues estas escuelas, esto no es milagro, esto es ciencia. Esto es no experimentar y no jugar con la vida de nuestros niños y niñas. Y aquellas escuelas que siguen aplicando ese dumito, pues seguirán teniendo fracaso. Tercero de un mito, aquí voy a ir un poquito más rápido, porque esto es más facilito de entender, es la reducción del currículum de determinado alumnado. Eh, Merce explicaba esta mañana que el 20% del alumnado eh, de la educación no obligatoria en este momento está medicado, ¿no? Yo diría sobre medicado y sobre diagnosticado, ¿no? Lo que antes eran niños movidos, hoy en día tienen 28 etiquetas, que ya no sabes por dónde cogerlas, ¿no? Lo cual no quiere decir que tenemos nos enfrentamos a desafíos muy muy concretos, pero que muchos de ellos se solucionen simplemente organizando nuestras aulas de un modo distinto. Ah, pero claro, es mucho más fácil. Yo tengo oh, dos profesoras de refuerzo, yo tengo un grupo de 25 y le digo, mira, tú te vas a llevar a estos tres, te los llevas tú, que estos me dan mucho ruido. A esos cuatro que acaban de llegar, que no hablan ni papa de castellano, también te los vas a llevar. Y yo me voy a quedar con 16. Entonces, yo que soy el profesor o la profesora veterano del cole, me quedo con esos 16 y la profesora se, eh, de refuerzo se lleva a tres o profesor y el otro profesor o profesora se lleva a cuatro. ¿Vale? Sentido común. Si yo tengo dos refuerzos profesionales, ¿por qué en lugar de coger a los niños y niñas para sacarlos del aula... ¿Por no les digo que se queden en el aula conmigo y me ayuden con todos y con todas? Así todo el mundo ve el mismo contenido curricular. Porque esos niños cuando vuelven a la aula ordinaria han estado en Cataluña, por ejemplo, haciendo vocabulario catalán Claro, cuando llegan a la asignatura ordinaria el contenido ha seguido su ritmo. O sea, la diferenciación se hace cada vez más grande. Ahora, ellos las palabras con matí, tarda... Taula, cadiras se la saben de memoria. Pero claro, el contenido no lo pueden seguir porque no los metemos y no utilizamos los recursos para incluir, sino para segregar. Por lo tanto, cuando hacemos esas adaptaciones o esa reducción de currículum a mínimos, um, lo que estamos es reduciendo las expectativas de los chicos y de las chicas. Y yo no sé los que tenéis, yo no tengo hijos ni hijas, pero tengo sobrinos, peleones. Y sé lo que cuesta, por ejemplo, que un niño pues, te coma verdura te coma garbanzos, te coma monchetas cuando son chicos, ¿no? Entonces, yo he aprendido por la vida que si tú a un niño le dices que se coma la mitad del plato, se come un cuarto. Porque cuando llega al cuarto, te dice no quiero más, te la lía. Entonces, si tú ya partes de la mitad del plato, el niño no va a llegar jamás a la mitad. Si ya cuando un niño o niña nos llega a eso, le reducimos el currículum a la mitad... No va a llegar a la mitad, va a llegar a un cuarto, en el mejor de los casos. Si se sigue quedando y sigue soportando ser el distinto, el etiquetado, el que no hace deberes mientras los demás hacen deberes, el que hace la eso sin libros. no Porque hay, hay, hay, hay niños que tienen libros y hay niños y niñas que no tienen libros. Hay unos que les ponemos deberes y otros que no les ponemos deberes. Hay unos que llegan hasta la actividad 7 y otros hasta la actividad 10. Claro, esto provoca mucha diferenciación del alumnado y provoca mucha desmotivación hacia el sistema educativo. O sea, no creemos en que el sistema vaya a ofrecernos esa oportunidad. Uno de los casos más extremos, para que veáis hasta dónde llega esto, se publicó en la Harvard Educational Review en el año 2001. Tres, perdón. Este es el caso de Aroa Vargas, estudiante, primera estudiante de bachillerato ...del barrio de la Mina, supongo que el barrio de la Mina os suena... ...como mínimo de callejeros viajeros o de estos programas ¿no? sensacionalistas... ...un barrio, bueno, con mucha dificultad en Cataluña, en Barcelona... ...San Adrià del Besos. Dice, las clases habían acabado en, la, en el Instituto de la Mina... ...y una zona gitana situada a las afueras, ¿no? en la zona periférica de Barcelona. Aroa, eh, del 10 grade, que la equivalencia americana sería el bachillerato... Estaba hablando con su profesora sobre sus planes de posgraduación, ¿no? de educación más allá de, del bachillerato. Ella, contenta o excitada o nerviosa, le dijo, le compartió su sueño de ir a la universidad porque se quería convertir en profesora para su comunidad. En respuesta, su profesora le dijo que eso sería una pena que Aroa fuera a la universidad, porque... Um, significaría dejar la maravillosa tradición gitana de vender en los mercadillos y provocaría el rechazo uh, de su familia y la vergüenza uh, por dejar atrás esa tradición. Esto es verídico y, y pasó en el año 2002, que se, publicaron los, se recogieron los datos, 2003 que se publican en la Harvard Educational Review. Pero es que a día de hoy esto pasa, ¿eh? Sigue pasando. Y lo triste no es que pasa en el bachillerato, es que empieza a pasar en la primaria. Cuando antes um, Merce hablaba de cómo los insultos aparecen a los cinco años, no os quiero ni... ni bueno, no sé cómo decirlo, pero no os podéis ni imaginar la de mensajes subliminales indirectos que recibimos las personas gitanas por personas que no son gitanas, sobre cuál es nuestro lugar o qué es lo que se espera de nosotros. Especialmente en el sistema educativo. Tratándonos diferentes, ¿no? No esperando lo mismo de nosotros que del resto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, rápidamente aprendes que, eh, pues eso de estudiar es de payos. A mí me hace mucha gente porque cuando dicen, es que claro, los gitanos decís que estudiar es de payos. Y digo, pero es que no es ninguna mentira. ¿Cuántos gitanos acaban la ESO? Entonces, demostrarle al pueblo gitano que estudiar es de gitanos también. Conseguir éxito también para alumnos gitano. Pero mientras no lo tengamos, pues los gitanos seguirán creyendo que eso de estudiar es de los paños, no es de los gitanos. ¿no? Por lo tanto, el tema de las expectativas del profesorado tiene un impacto súper negativo en lo que uno o una puede llegar a conseguir y soñar. ¿no? Y es falso. O sea, adaptar el currículum de manera individual no tiene éxito educativo. Ya lo sabemos, tiene enormes consecuencias. Y nuevamente cuando miramos qué es lo que hacen las escuelas, con impacto es, vale, obviamente este chico o chica tiene dificultades de aprendizaje, pero tiene que llegar al mismo lugar que el resto, ¿no? Por lo tanto, tengo que utilizar los recursos del centro en favor de los que más los necesitan. Y ahora voy a poner, no sé cuántos y cuántas sois profesores de instituto. Levantad la mano sin miedo y orgullosos y orgullosas. Lo de la optatividad... Yo hice matemáticas, yo saco un 10 en selectividad en matemática, Pero es que si no llega a sacar un 10 es para pegarle un tiro a alguien. Bueno, un tiro no, para entenderme lo que quiero decir. Yo hice todas las optativas de matemáticas que existían en mi centro educativo, pero es que yo era muy bueno en matemáticas. Entonces hacía matemáticas uno, matemáticas dos, ampliación de matemáticas, matemáticas para la ciencia. O sea, todas las matemáticas las hacía yo. Y veía con asombro que lo, mis compis, que eran un desastre no podían hacer las optativas de matemáticas porque las tenían que tener aprobadas. O sea, para hacer la optativa de ampliación de matemáticas o de matemáticas 1, tenías que tener la matemática aprobada. ¿Qué hacían ellos? Deportes con raqueta, eh, arte y no sé qué, pintura de no sé cuánto. Entonces, claro, yo acabé siendo un fenómeno de las matemáticas, pero no porque fuera más listo que nadie, sino porque tenía un montonazo de horas de contenido matemático. Claro, la optatividad se puede utilizar o para excluir o para incluir. Todo el mundo entiende cuando hablo de optatividad, las optativas de la ESO. Entonces, si un muchacho tiene dificultades de lectoescritura, por Dios, que pueda coger optativas que tengan o que vayan vinculadas a mejorar sus habilidades de lectoescritura. Pero claro, si lo ponemos todo el día a hacer una serie de contenidos que puede hacer extracurricularmente, sin la ayuda del centro, pues claro... La brecha cada vez se hace más grande, cada vez se hace más grande. Incluso la optatividad en la ESO puede ser que si vas al grupo A o grupo B, hay optativas que no puedes elegir. Porque se supone que tu nivel de aprendizaje ya es menor. O sea, es como utilizamos los diferentes recursos del centro para ir colocando a la gente donde queremos que esté. Pero luego los culpamos a ellos del éxito y a ella. Dimos, claro, es que no hay manera, con Manolito. No hay manera. No hay manera de que apruebe las matemáticas. Tío, o sea, pero claro que no hay manera de que aprueben las matemáticas. O sea, si en la clase ordinaria no la sigue, pero no puede obtener ninguna ampliación del tiempo de aprendizaje en ese sentido, que es lo que está diciendo la comunidad científica, más horas de aprendizaje, o sea, que los niños tengan el derecho y las familias de acceder a más contenido electivo, pues claro, si eso no lo garantizamos, pues no pasa y estos niños y niñas fracasan en el sistema educativo. Y el último edumito que quería compartiros es el de creer que el alumnado vulnerable tiene poco interés en la educación, que está poco motivado. ¿no? Es que no están motivados. Hay que convencerlos. ¿eh? Hay que hacerles que el cole sea atractivo. Tal. vale. Claro, aquí viene el peligro. Porque tú ves cómo los coles sustituyen contenido curricular por flamenco. O por... ¿Tú cómo estudias el inglés con vídeos de YouTube? ¿Con vídeos de YouTube? ¿Con vídeos de YouTube? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto? ¿Con vídeos de... Sí, sí, lo puedo decir 28 veces. Pero sigue siendo vídeos de YouTube. Y muchas veces sin profesor o profesora en el aula. Es decir, les enchufan el vídeo en inglés. Eso sí piensa el profesor, porque cuando se va se da la vuelta y se pondrán ellos lo que les dé la gana. Y se ha acabado. O manualidades o actividades deportivas. Es decir con la intención de hacer el centro un sitio atractivo eliminamos el contenido que nosotros creemos que no interesa al gitano o a la gitana porque es muy difícil para nosotros y lo sustituimos por un contenido pues, más light. ¿no? Claro, esto es doblemente inefectivo. ¿Por qué? Primero porque nos desacredita totalmente como centro. O sea, porque las familias están esperando de nosotros y de nosotras que demos lo que ellas no pueden dar. O sea, que se le enseña a mi hijo aquello donde yo no puedo llegar porque mi nivel de estudio no me lo ha permitido o porque las oportunidades de vida que he tenido no, me, no son. Y segundo, porque nuevamente genera diferenciación. El tipo de alumnado que suele ir a este tipo de actividades es distinto al alumnado aventajado. Con lo cual, para ir a un centro donde me hacen sentir distinto, pues paso y me quedo en la casa. O la lío, me hacen un parte, que esto es otra. Eh, Parte una semana en la casa, pues fenómeno, una semana jugando al Fortnite. Si es que ya está. O si está el Mundial, pues una semana viendo el Mundial. O sea, el concepto este de la expulsión del centro también habría que replantearse en algún momento. Creo que se va a hablar de evolución. La pregunta no es si tenemos o no tenemos motivación por estudiar. La pregunta es, ¿cuántos gitanos se gradúan en ese centro? ¿Cuántos hijos de profesores van a ese centro? Si tan bueno O... ¿Qué porcentaje de éxito tiene ese centro? Esa es la pregunta. Los gitanos no somos extraterrestres. O sea, vivimos en el mismo sitio, aquí. Entonces, hay profesores y profesoras que se olvidan que las abuelas de los niños han ido a ese centro. Saben lo que pasa en ese centro. Entonces, ¿de qué me, de qué me quieres convencer? De, de, la, ¿De qué? O sea... Nosotros ya sabemos lo importante que es estudiar y os invito a que hagáis una prueba, coger a un gitano, una gitana mayor, analfabeto, y preguntarle qué hay que ser, qué hay que hacer para ser director de un banco o qué hay que hacer para ser ministra, bueno, ministra no, porque seguramente dirán otra cosa, pero o, directo, o médica, médica de cabecera, te dirán, pues estudiar mucho, porque no estamos lilaos, te dirán, estudiar mucho, o te dirán, si tienes mucha arte, te dirán, pues estudiar como los payos, seguramente. Ahora, pregúntale, ¿a qué cole tienes que ir para ser médica de cabecera? Verás cómo no te dice el de su barrio. Nuestro problema no es con la educación, es con los centros educativos que están en nuestros barrios, porque sabemos que son de baja calidad. ¿Y por qué sabemos que son de baja calidad? Por un determinante muy concreto: porque ningún profesor o profesora de esos barrios suele llevar a sus hijos a esos centros. Y eso es una realidad. Porque sabemos que en esos centros se aprende menos, hay más problemas de convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas las políticas educativas que estén destinadas a convencer y a motivar van a fracasar. Porque nadie va a ir a un centro educativo donde el 100% de los niños que son como ellos fracasan. Y os lanzo otra pregunta. Si un centro sanitario, o si en un centro sanitario, el 100%, ...o casi el 100% de los pacientes... ...murieran... ...o no se recuperaran... ...¿qué haríamos con el centro sanitario? Culparíamos a los pacientes... ...hay que ver, es ¿eh? ...que este hombre ha venido con el hígado destrozado... ...ay, es que esta mujer... ...de momento cerraríamos el centro... ...aquí algo pasa... ...porque no es normal que el 100%... ...o casi el 100% no vaya bien... ...entender que lo hago con un poco de guasa, ¿eh? Ahora... Si el 100% de los niños de una escuela no tiene la eso, la culpa nunca es nuestra. No, no, no, no, no, no. Siempre hay un factor externo que lo explica: la familia, el sistema, eh, la política, el COVID, la crisis. Da igual. Nunca es la práctica educativa. Nunca. O sea, no cuestionamos la práctica educativa. Ya sé que esto posiblemente en este foro es todo lo contrario. Aquí estamos cuestionando constantemente la, eh, constantemente la práctica. Pero esto es muy eh, curioso, ¿no? ¿Cómo no se cuestiona la práctica? Pues bien, eh, esto es falso. Y lo sabemos, ¿por qué? Porque aquellos centros que no están eh, motivando ni convenciendo, sino que están teniendo éxito, resulta que tienen el impacto que vamos a ver ahora. Uno de los proyectos que está en este momento, en el contexto español, en toda Europa y en gran parte de América Latina, y que seguramente conocéis y que yo me comprometo a enviaros materiales por si queréis difundir a la gente que ha participado, es el proyecto Comunidades de Aprendizaje. ¿vale? Es un proyecto que muchas y muchas conocéis y que tiene dos particularidades muy concretas. La primera, se basa en la interacción. Sabemos, la teoría educativa nos ha dicho que los niños y las niñas aprenden en diversidad de espacios y con diversidad de interacciones. Y para esto tampoco hay que ser doctor en nada. No os acordáis cuando ibas al cole, que teníais ese profesor o esa profesora que te explicaba la química, que no había manera. Y ella dice, madre mía, esto yo no me entero de nada. Y venía Manolito o Juanita, y ya no te digo ya si te gustaba Manolito o te gustaba Juanita, te lo explicaba y lo entendías a la primera... ¿Qué había cambiado ahí? La interacción, quien habla, cómo te lo cuenta, desde de dónde te lo cuenta. Por lo tanto, si somos capaces que los centros metan todas esas interacciones, aumentamos las probabilidades de que todos y que todas aprendan. Si en el aula tenemos madre gitana, madres gitanas, madres senegalesas, padres uruguayos, un, un jubilado voluntario ahí entregado a la vida que viene a ayudarnos, esos son más interacciones de aprendizaje y por lo tanto hace que los chavales y las chavalas tengan más oportunidad de aprender. Y segunda, yo le he puesto mucha salsa y mucho guasa y ese he un... Pero la realidad es que solos y solas no podemos. Me ha gustado mucho antes um, una compañera, creo que ha sido, que ha acabado, que ha dicho si solas no podemos puedo con mis amigas. ¿No ha sido? ¿Ha sido, Pues esto es lo mismo. O sea, ¿cómo vamos a atender la diversidad una persona para 26? Eso es imposible. No es posible. Entonces necesitamos más participación de la comunidad. No solamente para meterla y que nos ayude con esa diversidad, sino también para hacer la escuela de verdad pública, de verdad democrática, de verdad gitana, de verdad de todos y de todas. ¿no? Es una manera de hacer que la escuela tenga todos esos colores. El proyecto, como se basa en estos dos principios, pues fomenta toda una serie de actuaciones educativas de éxito. Aquí voy a ir muy rapidito. Pur, pur, pur, pur, pur. Y esas actuaciones educativas de éxito que veis aquí en pantalla, um, cuando se implementan todas a la vez en el modelo comunidad de aprendizaje, obtenemos beneficios enormes. Y beneficios que a los gitanos nos van muy bien, porque nos ayudan a luchar contra el antigitanismo, a demostrar que la mayor parte de esos prejuicios que hablábamos al principio son racismo y no son otra cosa. Obedecen a un imaginario social que se ha construido durante años y años y años. Mirad lo que pasa cuando esas escuelas implementan actuaciones educativas de éxito con el pueblo gitano. Esto es un centro educativo situado en Campo Claro, Tarragona. 65% de familias gitanas, 25% no, 30% de familias de origen marroquí, 5% otras nacionalidades. Eso es la escuela, ¿vale? Antes de implementar actuaciones educativas de éxito, solamente el 18% superaba las competencias básicas. Después de implementarlas, el 92% supera competencias básicas. ¿Qué ha pasado? Le hemos hecho alguna un, cosa a la familia, en la cabeza. Las hemos convencido, motivado. No, lo que ha pasado es que ahora en el cole hay aprendizaje. Y como hay aprendizaje, los niños van. Y como los niños van, aprenden pero no se segrega, no se agrupa por nivel, no se reduce el currículum, no se adapta al currículum, se le pone lo mismo a todos los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Especialmente llamativo en lo, que supa, lo que pasa en la educación infantil. A la izquierda tenéis los resultados o el proceso de letoescritura de P5, chicos y chicas, de 4 o 5 años. Estaban en un, moment, en un proceso de la lectura silábico, es decir, que reconocen por sílabas, en el, en el 30% de los casos. Tres años después, los niños de tres años, de dos y tres años, estaban en ese proceso de lectoescritura en el 93% de los casos. Dicho mal y pronto, los niños de tres años tenían más habilidades de, en 2014 que los niños de cinco de tres cursos anteriores. Muchos de ellos hermanos. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que implementamos actuaciones educativas de éxito. Y esto demuestra que sí, que los gitanos podemos, estamos interesados en mejorar nuestro nivel educativo y podemos conseguirlo. No es verdad que ni nuestra cultura ni nada sea incompatible con el éxito educativo. El asentismo que tanto preocupa. ¿no? A mí me dicen, no, es que Fernando tienes que venir aquí porque no vienen a la escuela. Y entonces, claro, como no vienen, no aprenden. Digo yo, hostia, te ha costado mucho eh, esta relación. Eh, Tres máster, para llegar a esta conclusión. Ya, Pero ¿por qué no vienen? Esta es la pregunta. Cuando vienen, ¿dónde los metéis? ¿Cómo los tratáis? Entonces, si quieres que vengan, pues tienes que hacer cosas que tengan éxito. Y entonces, em, escuelas donde tenían un nivel de absentismo medio del 46%, en este momento... Tienen un asentismo del 0.94. Son los niños y niñas que por la mañana se levantan y le dicen... Mamá, llévame a la escuela, que hoy hay grupos interactivos. A las 8 de la mañana, los niñicos de 6-7 años. Ahora, ¿tú te crees que un niño de 6-7 años se va a levantar para decirle... mamá llévame a la escuela, que me va a poner a pintar? ¿Lloviendo y haciendo frío, como hace aquí en Madrid? <risa> pues igual no. Igual no. Entonces, a todos nos gusta aprender. A todos. Y cuando notamos que podemos, pues ahí vamos. ¿no? Lo cual demuestra que sí queremos ir a la escuela, pero no a cualquier escuela. ¿vale? Y el último dato que os quería dar es el de educación posobligatoria. Hay toda una creencia ¿no? de que los gitanos pues, no queremos ir a la universidad porque ya nos queremos casar temprano y todas esas cosas. Bueno, pues fijaros lo que sucede cuando tú ofreces formación de familiares de altas expectativas. Tú dices, ¿tú quieres estudiar, ser periodista? ¿Tú quieres ser maestro? ¿Tú quieres ser maestra? ¿Tú quieres ser médica, odontólogo, ingeniero? Te dicen, sí. Eh, pues bueno, hay un eh, examen de mayor de 25. Primera pregunta que te hacían, ahora ya no. ¿Pero los gitanos podemos hacer ese examen? Eso me lo he encontrado yo. Otra pregunta que me han hecho, si tengo un familiar que está en la cárcel, ¿yo puedo tener beca? Eso me lo han preguntado a mí. Otra pregunta que me han hecho en mi clase, yo soy profesor de lengua castellana en este curso. Un chico graduado en eso. Primo, los acentos en castellano, ¿para dónde van? Detrás del mapa mundi, ¿qué hay? Chicos y chicas con la eso. Ya mira tú a mí, que eso será la esa, que se reparte en algunos coles, ¿no? O sea, este es el nivel con el que muchos gitanos y gitanas salen de los centros. Por eso os he dicho que preguntéis a una gitana vieja. ¿A qué cole hay que ir para ser director o directora de un banco o ser un médico? A ver qué os dice, seguramente nos dice el de vuestro centro educativo. Y mirad lo que pasa con esa formación de familiares, que cada vez más y más y más gitanos están haciendo a carreras como trabajo social, educación social, derecho, odontología, medicina. Eh, ¿Qué veo más aquí? Eh, educación primaria. Educación social, que ya lo ha dicho, creo, enfermería, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que sí, que los gitanos estamos interesados en hacer estudios superiores y mejorar nuestro nivel educativo y social y laboral, pero echarnos una mano, prima, ¿no? O sea, claro, ayudarnos un poco aquí, porque el sistema no nos lo está poniendo fácil. Y concluyo con dos, bueno, cuatro ideas, muy breves. Perdone ¿eh? por la ligereza, así hemos comido nosotros, imaginaros, un cachopo, ¿sabes? Primero, esto es una combinación entre ciencia, solidaridad, política y referentes. ¿A qué me refiero? No lo vamos a hacer todo desde el activismo ni desde el sindicalismo, pero no lo vamos a hacer todo desde la política, pero no lo puede hacer todo el pueblo gitano solo, pero no lo puede hacer toda la política, pero no lo puede hacer toda la investigación. O nos echamos una mano aquí todos y todas y todos vamos a la una, o esto no tira para adelante. Y nos vamos a estar aquí pegando guayas todo el rato. Entonces, esto es muy importante ponerlo en el centro. Y me gustaría citar a Ramón Flecha aquí. Los sueños son posibles. Mejorar la realidad sin sueños es imposible. Por lo tanto, soñemos altas expectativas. Segunda idea, y no me peguéis mucho. Yo sé que hacen falta más recursos en educación, pero no es una cuestión de recursos, de cómo se usan. Porque ahora mismo, os aseguro yo, que las escuelas más dotadas de, económicamente, son las escuelas más ghetto, Es donde más dinero se destina. Pero todo el dinero se destina a segregar. Un profesor para dos o tres, otro profesor para dos o tres. La mayor parte del profesorado está la mayor parte del tiempo sin impartir docencia, etc. Por lo tanto... Sí, que nos den más dinero, vale, pero el que nos den, usemoslo bien, ¿vale?, como lo usamos. Segunda idea, no es una cuestión de voluntad, ¿vale?, es una cuestión de implementar cosas que funcionan. Yo estoy cansado de decir, ya, pero es que, si yo lo quiero, es lo que se decía también esta mañana, no, de Decir no, pues si yo quiero mucho a mis gitanitos, no, pues no los quieras, o quiérelos, me da igual, pero haz con ellos lo mismo que harías con tus hijos, o con tus sobrinos y sobrinas, o lo que dice la ciencia, como mínimo, ¿vale? Y tercero, pongamos el foco en el éxito, no en el déficit. ¿Qué funciona? No que no funciona. Porque para saber lo que no funciona, basta con que nos vayamos a un barrio, juntamos a tres profesores, tres mmm, familias y tres alumnos, y en una tarde sabemos lo que no funciona, ¿vale? Entonces, centremos el foco en el éxito. Y no podía irme de aquí sin citar a Freire. Creo que es muy importante invertir en, en las actuaciones de éxito porque la educación... No va a cambiar el mundo, pero sí que va a cambiar a las personas que tienen que cambiar al mundo. Y por lo tanto, es una deuda que tenemos invertir en ese éxito. Y con esto acabo: si no somos parte del problema, eh, de la solución, perdón, igual es que estamos siendo parte del problema. Así que os invito a todos a reflexionar.